Hola, viernes 28 de octubre, eh, 11 menos 5 de la mañana, buenos días eh, ¿Te acaba de levantar? No, me levanté esta mañana a la hora de todos los días Fui a llevar a los niños al colegio, vine, desayuné y aquí estoy Bueno Miriam, pero ¿y ahora acaba de terminar de desayunar? Eh, me compré un disco duro, un segundo que se me calmo. Me compré un disco duro en Amazon porque tengo todos los archivos de todos los vídeos de hace un millón de años aquí metidos en el ordenador y el pobre eh, como que pide un poco de clemencia, ¿no? Así que me compré un disco duro. Bueno, me compró mi padre un disco duro. Bueno, en fin, vamos a dejarlo en eso. Pasé todos los vídeos, los pasé al disco duro. Bueno, pues me quedaba unos pocos por meter y vine el otro día a, a meterlo y digo, uy... Voy a ver por dónde me quedé, porque se habían copiado algunas carpetas, cosas, y se habían copiado solo las carpetas, no había archivos dentro de las carpetas. En ese momento yo entré un poco como en paro cardíaco, tuvieron que reanimarme, lo, pas lo, lo he pasado mal, bueno, lo he pasado y lo paso mal cada vez que lo pienso, lo que pasa es que tengo una esperanza muy alta, muy, muy grande, pero... Me descargué un programa para arreglar el disco duro porque salía que tenía un problema, pero tampoco lo repara el ordenador. Él no me deja sacar los archivos que sí que tiene el disco duro al ordenador porque digo, bueno, a tomar por culo. Los que he perdido, pues ya está. El otro día me dejaron un programa que tenía tenido en ordenador encendido dos días y ayer por error lo quité. Y ahora he encontrado otro que se supone que me va a restaurar las cosas aunque estuviera borra. La virgin del Futuro se preocupará en cómo va a sacarlo del disco duro si lo recupero. Bueno, ahora tengo que llegarme al centro. Voy a ver si busco mis auriculares. Los pongo a carga. Me eh, maquillo un poquito así. De mientras. Y pues nos vamos al centro y... Y, y vamos viendo. A ver... Vale, ya estoy lista. Me he puesto esta camiseta, los pantalones estos que arreglé con el botón este así y eh, la zapatillas de pita que últimamente, pues, no sé. Y la riñonera. Al final he cogido estos auriculares, los cuales tengo los dos, pero no me deja conectar los dos. Es como, lo compré en AliExpress y es como si cada auricular fuera independiente. <risa> en fin. Y, y eso, me voy al centro que se me va haciendo tarde. Se me acaba la batería de los auriculares antes de llegar siquiera a mitad del camino. Y aquí en el centro ya han puesto las luces. Luego ahí van las otras luces atravesadas, pero vamos, las cosas grandes y ya están puestas. Se nos junta Halloween con la Navidad. Me tengo que meter en una de estas calles que se meten aquí a la derecha así. Y, y voy distraída yo sola, Carlos que voy distraída yo sola, y en medio, como en todas. He ido probando a veces de suerte y nada más entrar así, ¡ay, si esta no es! y me daba la vuelta. Pero ya la próxima, creo que sí, la próxima sí es. Normal. Me puedo tirar dándole no vuelta dentro perfectamente toda la mañana. Hay mucha gente, en verdad. Cómo de bonito es este edificio. O sea, es que es preciosísimo. Ahora quiero a ver si me llego a un kiosco que hay aquí en Las Cendillas, que tiene nombre siempre, muchos libros así, cosas que me gustan a mí, ya sabéis. Y voy a llegarme a preguntarle si tiene alguno para comprármelo por lo bien que lo he hecho, que todavía no me he terminado de leer lo que tengo en mi casa. Pero es que... la vida me ha dado una segunda oportunidad y no quiero desaprovecharla. Al final me he comprado este de la Casa torcida. Nunca había llegado tan lejos en una colección. <risa> No sé ni qué libro es, la verdad, porque no vienen numerados estos, pero bueno, ya tengo otro más. Me ha pasado una cosa súper graciosa, vale, bueno, depende de cómo lo veas. Estaba yo mirando el kiosco, porque el hombre tiene los libros puestos como detrás del cristal, pero los tiene sueltos, no sé si es que los vende o que los tiene ahí, no sé, tío. que El caso es que estaba como sacando fuerza para preguntarle si tenía libros de esos, por comprarle uno, eh, y ha llegado, han llegado unos muchachos con una hucha del domu y dice, queréis colaborar con el domu No sé qué, digo, no, yo que ya he colaborado, porque es verdad que otra vez he echado dinero en la hucha esa, digo, no, es que yo ya he colaborado, se le acerca le al kiosquero, le pregunta al quiero y dice, no, yo que también he colaborado, total, que es que no han esperado a que, yo estaba, voy a dejar el móvil ahí y yo lo cuento, o sea, escenificado. Sí, creo. Bueno, y, y si no, pues así se va a quedar. Bueno, yo estaba eh, aquí, ahí estaba el kiosquero y los niños venían para acá. Pues estamos como a esta altura, aquí que estaban aquí al lado mía. Eh, dice, ¿Será verdad que han colaborado? No sé qué. Vaya gente estúpida. Mira, aquí, aquí al lado. Es que estaban aquí al lado. Y lo he mirado en plan... Yo qué no sé, espérate, anda 10 metros más y suelta el comentario que quieras, pero aquí al lado mía Bueno, volvemos a estar en el mismo sitio que siempre. Al final me he parado en el chino, me he comprado esta ducha tan es buena de patitos que me ha encantado. Había una de flamenco, pero es que eh, los patitos de plástico, mmm, fantasía. Eh, también me he parado en el Ifroche y me he comprado esto que viene por separado. Vale, me he comprado. En primer lugar, eh, el gel este, que es para la cara. Menta, pues, es que yo he probado el B1, de inglés, no el de francés, pero nada, me da igual. Bueno, me he comprado este, de, de menta ahora, que pone que es purificante, por cambiar un poco. Luego me compré también el... El desmaquillante pequeño, porque el que tengo se me está acabando y es que este me encanta. Es así como modo aceitoso y la verdad es que los ojos y los mmm, pintalabios permanentes los quita súper bien. Y me dijeron que si me compraba otra cosa o lo que fuera otro desmaquillante o algo, que me regalaban un Necessaire y me hacían un 20% de descuento. Que yo el Necessaire, bueno, el Necessaire es este, que yo realmente, pues que no lo quiero para nada, porque tengo ya una colección de Necessaire, pero el 20% sí me interesaba y me compré el mismo, pero en tamaño grande, que también lo uso mucho. El pequeño lo suelo usar más como para... Um, más como para... lo diré. Que este es el que me suelo llevar más como de viaje... Y este es el que suelo dar en mi casa, punto, que me trago. Y ya está. Ahora me voy a poner a ver si me pongo a ver unos poquitos videitos de YouTube que tengo últimamente abandonado de que empezó Tortilla Lang, el resto de contenido que sube la gente. Me da penita porque luego realmente me gusta. Y mientras voy a ver si me pongo. Eh, esto sigue casi por donde lo dejé. <risa> lo de recuperar los archivos. Pero bueno, me pondré a ver si edito mis vídeos y eso. Vale, ahora quiero a ver si de esta ropa que hay aquí, que es de mi abuela, la subo a Vintage a ver si consigo vender algo que, la verdad, mmm, tiene cosas chulas, me gustan. ¿Me explicáis, por favor, la fantasía de esto? Eh, ¿Es precioso? Sí. Bueno, pues podéis encontrar todas las cosas en Vintage, bueno, esto y más en mi Vintage, que lo voy a dejar mmm, por aquí por la cajita de información. Y, y nada, que me podéis comprar cositas que las vendo bien baratas y son bien bonitas. He bajado corriendo a recoger un paquete que no ha dejado el eh, cartero, creo que a una funda. Tengo un billete con un agujero, vamos, lo veréis perfectamente, no sé qué hacer con él. O sea, he visto en internet que lo puede llevar al banco, que no tienen por qué cambiarte, lo que lo puede llevar a una sucursal del Banco de España, que ahí sí, pero es que aquí en Córdoba no hay sucursales del Banco de España, pero es que... Uff. No quiero entrar en pánico, pero chaval, son 50 euros. Son 50 euros, tú sabes lo que me cuesta ¿verdad? ¿eh? 50 euros. No voy a pensar más y me voy a dormir un poquito así la siesta, que va siendo hora. Mm, que gana día al gimnasio. Mm. Por cierto, ha llegado la época del año que más me gusta, cuando ya me puedo echar la siesta con la manta. ¡Qué fantasía! ¡Que me encanta dormir arropada! Eh, así que, bueno, que me voy a dormir así siesta, chicos, que estoy, de pronto, eufórica, pero tengo que ir haciendo un poquito uh, de sullito mm. Hola, buenas tardes. Voy un poco con el tiempo justo porque he tenido que bajar a, a dar una ropa de los árbitros porque mm, ya empieza la liga. Bueno, empezó la semana pasada, pero así las otras categorías empiezan ahora. Y bueno, no me enrollo más, os voy a enseñar que lo que voy a merendar, que yo creo que en verdad, esto ya lo he merendado otra vez y ya lo habéis visto, porque es que me encanta merendar esto, pero bueno, para que si hay alguien nuevo que ve mi vida videito, me encanta merendar esto y es súper... Vale, los ingredientes son muy sencillos. Una tortita, una lonchita de esta, así, un tranchetito, ups, se me ha roto, y un huevo, así por encima, ahí. Pimienta, porque me encanta la pimienta. Eh, me encanta, pero tampoco le he echado tanta Que no quiero que penséis que soy como una muchacha esa que rula por tistos, que con el bote lo baña. No. Bueno, ha salido un café y ahora vais para adentro. Y este es mi outfit del día de hoy. La sudadera está de los árbitros, que la he sacado de la mochila ahora después del otro día por estar eso, un poquito arrugada. Las Pro nuevas que me compré, burdeo. Y las zapatillas que ya sabéis que luego me no las cambio. Y nos vamos a ver si entrenamos. ¡Qué gana! Pure de calabaza para cenar. Hola, he estado esta mañana pitando, que me levanté temprano y me empano y se me olvida que tengo que grabar. He terminado el partido ya, ahora voy a ver si me tomo algo que eh, está ahí Elena María y me voy al Moriano. Chaval, que tengo partido a las 4. No a Muy agradecida a María por habernos invitado a una Coca-Cola. Si ya hemos pagado, se paga tú. Luego <risa> porque qué va a sacar al coco? Ah, para que la María del futuro me la agradezca. Porque si no lo tengo que sacar pronto, entonces ya lo saco ahora y no tengo que madrugar mañana para sacarlo. Claro. Buenas noches.